Este vídeo lo vamos a subir aparte, ¿vale? Pero lo vale. vamos a subir también a en YouTube este Corta y, para... y graba otra vez No, no, no, no. Eh, estoy iniciándolo yo a Para bien. que se vea que hemos hecho el sorteo en directo Que aquí no hay trampa ni <ríe> cartón eh, Vamos a sortear... ¿Cuántas cosas? Vamos a sortear 8 claves de juegos Ahora es cuando se viene la explicación Las 8 claves de juegos van a ir en orden de este vídeo. Vamos a sacar 8 ganadores y lo que haremos será ir mencionándolos de uno por uno en Twitter para que cada uno elija un juego. Podéis elegir juegos. ¿Cuál es la gracia? Obviamente, si hay ocho y el primero elige uno y tú eres el segundo... Y, no, y tú también querías ese Y no te interesa ningún otro Pues si decides que tu votación va fuera Pues tu votación va fuera Y tenemos que buscar otro ganador eh, Porque no te interesa Entonces La última persona No va a tener juego que elegir No Pero a fin de cuentas Son juegos a gratis O sea, no sé de qué coño os quejáis Vale Recuerda cuáles son los ocho juegos Los ocho juegos Tenemos ocho jueguitos Que voy a tener que mirarlo Porque verdaderamente O sea, eh, acordarse de ellos Bastante xd eh, pero como tal, vamos a... Vamos, de lo que me acuerdo al menos yo de memoria Si no me equivoco, tenemos una clave de Insomnis sí. eh, Tenemos una clave de Tape sí. Tenemos una clave de eh, Meto Heroes sí. Tenemos una clave de Five Covens sí. Una de eh, Winefolk Una de Aurora, ¿puede ser? No, de Aurora creo que no De Aurora tenemos Inigo búscalo, búscalo, búscalo, es que, es que búscalo, estoy búscalo. El que no pille Tape, eh, le pego <risa> pero, sí, es que el tape está muy bonito, de verdad Sí, sí, ¿Te sí, sí, también, sí, sí, sí Te gusta a ti también, lo has jugado claro, claro que sí Vale, mira, lo tengo, ya ya lo tengo Tenemos una clave sí, de insomnies, Claro. Una clave de insomnies Una clave de tape, una de Meteo Heroes De Together, capítulo 1 Five Cowens, System of Souls Wukong y Winefolk. Algunos de estos, a día de hoy ya, son prácticamente exclusivos Así que, yo os diría que elijáis bien Yo, yo se los diría que elijáis bien Entonces, pero lo que vamos a hacer, Íñigo Si te parece bien Vamos a sacar yes. 8 ganadores y ocho de reserva a ver, eh, la idea es la siguiente, la idea es la siguiente, dame un segundo que estoy muy atareado, la idea es la siguiente, a primero ver. vamos a mostrar la lista de los que participan, uh -huh. ¿vale? En, eh, de acuerdo a las bases, esa uh -huh. lista va a ser la que vamos a poner aquí en random.org, es. es, que, que esa lista es... Esta, si alguien no se ve eh, Vale, eh, voy a poner un... Poquito. Si alguien no se ve en la lista, posiblemente sea porque no habéis cumplido Por, los requisitos Porque, porque no se cumplió los requisitos Íñigo, eh, no, no se ve Ya, Ahí, lo sé Mejor eh, Se nota que lo estamos haciendo en directo Sí, fijamente. pero me, precisamente esa es la gracia, hacerlo en directo eh, Son estos 21, eso es eso Entonces, es. si alguien no está en la lista, ¿por qué es? Porque no cumplió los requisitos Porque eh, tuiteó con una cuenta de empresa Porque no puso la imagen de la suscripción eh, Porque no mencionó a personas, porque hay veces que la gente menciona a, yo que sé... Eh... Si mencionas a Ubisoft España, pues no. Sí, pues no. O sea, no. ¿Vale? Las menciones tienen que ser a dos personas. Eso es. Entonces... Y luego la cosita graciosa... Si alguien tiene quejas, que hable con Las bases del sorteo, porque sí. están ahí Y las hemos puesto, eso, eso entonces están, Si están lo habéis, si no, si venís y... No, es que para qué participo, si no sé es qué Gente, las bases están para algo tu tío para O sea, nos, nos tomamos un tiempo En, en poner las bases, entonces sí. Íñigo Dame un momentito, vete haciendo hype porque te voy a ir al baño eh, No, <risa> si yo lo, yo lo iba a hacer O sea, directamente, o sea, <risa> o te aguantas la meada O... Vale, pues <risa> vamos, a hacer, vamos a hacer una cosa entonces a Vamos a hacer una qué, cosa, qué entonces, va vamos... pasar, ¿Qué va a pasar aquí? A ver, Venga. Os explico eh, Están en un orden aleatorio, que es en el que Hemos eh, recogido el, los tweets. Correcto. Y eh, vamos a, a mostrar otro orden aleatorio. Eso Ese es. orden es en el que vamos a ir pidiendo las claves. Eso es. eh, Si cuando lleguemos al octavo sobran claves, seguimos al noveno, al décimo, tal, tal, tal, tal. tal, tal. Eso hasta es. que nos quedemos sin claves Eso es eh, al de los de en medio que no les interese ningún juego Pues eh, y, pasad el turno Y el ¿sabes? spoiler Vamos a ir mencionando a la gente por Twitter En un hilo No sí. os preocupéis vais a estar todos en un hilo A cada es, persona Es mejor enviarles mensajes directos también Sí digo. pero no Sí pero no Porque la idea es que ellos nos contacten a nosotros Es, es lo que hicimos sí. con el sorteo anterior lo que es, a hacer con esto Entonces os vamos a mencionar en un tweet os mencionamos para deciros: Hey, estáis en tal posición, quedan tales juegos para elegir. Y vosotros nos enviáis un mensaje directo en un plazo de 48 horas para que os demos la clave. Elijáis juego y os demos la clave. Pues para asegurarnos de que verdaderamente estáis vivos y no habéis participado en el sorteo y os habéis desinstalado Twitter. He explicado todo esto: 3, 2, 1, ¡vámonos! Y el orden es. Empezamos Pues el primero ¡Ha de... ganado Krasva! Me encanta, me encanta, me encanta Me encanta y os explico por qué Me encanta y os explico por qué Krasva es un pavo que lleva siguiéndonos un tiempo que ha participado en el sorteo por la cara Él ya tiene todos esos juegos Qué uh -huh. Ha participado por la cara porque le gusta apoyarnos Qué Simplemente, grande. o sea, sin más Vamos a proseguir No te creo que haya ganado tercera posición a Winterland Es una de las pavas que ganó el sorteo anterior que hicimos eh, Eso es tener, suerte pues, eso es tener un mucha nivel. suerte pues estos son los ocho primeros Estoy señalando a mi pantalla, pero bueno, ahí está Esos son Luego, los, esto, los ocho primeros eh? ganadores Y a partir de ahí eh, Iremos bajando uh -huh. Hasta que se nos acaben Las claves Ahí está, pues así de básico Oh, oh, oh Tu hermano Me estoy dando cuenta de que este no vale Así este que no, va. no preocuparse que a este no le vamos a dar, ver claro, ¿vale? Oye, pobre sí. hombre, ¿no? pobre persona eh, Sí, Lo que pasa es que las bases está puesto que no, que no. pueden eh, participar Cuestión, cuestión de leerse cuestión de leerse las bases eh, Claro, claro de, Sí, sí, sí Íñigo, de, de, de, de eh, de, captura de esto, de, por favor Obviamente de la pantalla entera, gracias eh, para pues, ver ah, para la lista. Ah, pues sí, sí, pues ahora te lo mando. Así que este es el sorteo. Entonces, a partir de hoy a la noche, que va a ser cuando voy a hacer la primera mención, eh, vais eligiendo, gente. Oye, me dijiste, me dijiste que podías participar. Sí, para, para, para darle juego. Para darle juego. Sí, perfecto. perfecto. No para nada, lo pues bueno, sentimos, tío, te hemos engañado. Pues hasta aquí el sorteo. Hasta que sorteo. Así que muchas gracias por vernos, por escucharnos, por participar. Haremos más de esto en un futuro, así que seguidnos en Twitter, Gaming Ed y Digital en Twitter, los dos. Y con esto ya nos despedimos. José Andrés, ¿algo que quieras decir? ¿Quieres hacer spam de alguna cosa tuya? Eh. Aparte del Twitch. Yo, yo quería no sé. parar la grabación del de